Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos... Eh, vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con este Tank Rewards que salió este mes, el 4 de agosto, y va a estar disponible hasta el 28 de agosto, ¿bien? Eh, bueno, a diferencia de otros... Eh, de otros Tank Rewards que hemos estado participando, tenemos menos días para poder cumplir con las eh, misiones, ¿bien? Del 4 al 28 son exactamente unos 24 días para poder cumplir todas las misiones. Si bien es verdad también que el premio no es eh, un vehículo de tier 7 como en otras ocasiones. Eh, es un vehículo de tier 6. Pero considero que tendrían que haber bajado la cantidad de puntos. Bien, No me parece que sea correcto tener que estar... Eh, Empotrado sería la palabra en una silla para poder sacar un vehículo de tier 6. Bien. Es que no lo sé, sinceramente, porque tener que romperme el alma para jugar. No, digamos, este lo tengo y este lo acabo de comprar para mostrárselos a ustedes. La semana de cuando por suerte no me hace falta. Y el que sí quería su es el su-85i. Porque es un vehículo de colección. Recuerden que salió en el mercado negro, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece. que No me parece bien por parte de Wargaming en esta ocasión que haya hecho este este modo de Tan Rewards en el cual la cantidad de días son menos. Pero está bien, me pueden llegar a decir no, pero bueno, con el código de Hitomi, recuerden que es Hitome IBOT2020. Eh, tenés 200 puntos, sí, sí, el mes, el mes pasado también. Entonces considero que lo que deberían de haber hecho es si no me quieres dar un tier 7 no me parece mal está perfecto ok. un tier 6 como máximo una semana premium pero aunque sea en vez de 3.200 cada vez lo suben más bien antes era de 3.000 después lo pusieron a 3.200 y ahora siguen 3.200 tal vez hubiese estado bueno que lo dejen en 3.000 por lo menos para tener que eh... Como dije recién, no tener que estar empotrado en una silla jugando y jugando y jugando y jugando y jugando todas las misiones para lograr sacarlo y terminar hiper quemado. Porque a veces lo único que logra la empresa, más allá de que obviamente es una empresa y entendemos que quieren que estemos, eh, que estemos jugando el mayor tiempo que se pueda, ¿no? Obviamente, es entendible. Pero lo único que logran con estas cosas es terminar... ...de quemar a la gente cuando le gusta jugar un par de aleatorias... ...y está buena, y además no todo el mundo tiene el tiempo que quisiera... vies eh, ¿entendés? o sea, para, para poder eh, jugar... ...al tan rewards... ...y que en realidad no es jugar al tan reward ...es ir cumpliendo las misiones en batallas aleatorias... ...o incluso también de, de escaramuzas, si no me recuerdo... ...creo que en escaramuzas de tier 6 u 8... ...se pueden llegar a cumplir eh, vehículos de nivel 2... ...escaramuzas, avances... ...está bien, no desde ese punto de vista... No está tan complicada la cosa. El tema sí, ya te digo, es que me parece que acortar días y, su, y que sea la misma cantidad de puntos la que haya que cumplir, no me parece bien. Si hubiesen dejado en 3.000, hubiese estado correcto. Porque decís, sí, bueno, ok, me cortan los días, pero aunque sea, me bajan 200 puntos. Que no es menor, 200 puntos es un montón. La última categoría te da una semana de cuenta premium o un HT de nivel 6, eh, que es el Tigre, básicamente es el Tigre, eh, el 131 es exactamente igual igual, igual, y te dan el espacio de garaje obviamente la Su85i que es un vehículo de tier 5 premium y que es coleccionable y el Panzer o el PZ3K que ya lo tengo y realmente para mí no es que valga mucho la pena, lo he jugado no te voy a decir que mucho, pero tengo un par de batallitas, debo tener unas 30 batallas más o menos con este tanque, aprox y la verdad que no es de lo mejor del mundo Porque te entran en todos lados Es muy muy blando, tarda un poco en cerrar retícula No pega fuerte No penetra muy bien tampoco O sea No sé, si quieren hacemos algún análisis y si lo necesitan déjenmelo en los comentarios Y lo vemos, pero hoy nos vamos a encargar de este Del HT Bueno chicos, acá estamos entonces eh, Ahí se hizo un pequeño corte Para que puedan ver bien Ahí le puse la, las habilidades recomendación personal, no le pongan hermanos de armas en la primera ¿por qué Nando? si es lo mejor tener hermanos de armas de movida, bueno, ¿por qué? porque hermanos de armas es si no llegas al 100% de la habilidad, es una habilidad muerta ¿bien? tenés habilidades muertas y tenés habilidades que son eh, que las vas utilizando a medida que vas eh, entrenándola. si vas acá, a disparo instantáneo, te dice habilidad entra en efecto, o sea, ya empieza a entrar en efecto, después que comienza el entrenamiento ya la tenés al 17% y empieza, el efecto aumenta con el nivel de habilidad. Pero ya está en efecto esta habilidad. bien Hermanos de armas, pericia, entra en efecto después de que todos los integrantes llegan al 100%. ¿ok? Entonces le ponemos entrenamiento acelerado. ¿Qué es el entrenamiento acelerado? Toda la experiencia obtenida en este vehículo se usará para entrenar a la tripulación. El tripulante con menos experiencia es entrenado el doble de rápido. Eh, para continuar acumulando experiencia, desactive el entrenamiento acelerado. Como ven, tenemos cero experiencia... Eh, libre porque no, no hemos jugado ninguna batalla Pero además tampoco tendremos Porque toda la experiencia que ganes con este tanque Seguramente va a ir para toda la tripulación O para el menos entrenado Como les decía... Entonces, por ejemplo, eh, conciencia de la situación la tenemos al 17%, ya la estamos usando. Si vamos a rango de visión, vemos que nos da más 3 en conciencia de la situación, más 3 en rango de visión, que no es mucho, pero no importa, por lo menos tenemos un poquito más de visión. En cambio, si tuviéramos hermanos de arma, no tendríamos ni esos 3, ni la precisión, ni reparaciones, ni nada. Entonces, directamente les conviene poner esto y cuando llegan al... 98 al 99% por las dudas para que no se les pase y no tengan que reentrenarla. Eh, al 98% es mi consejo. Vayan viéndolo ustedes. Eh, ahí sí lo pasan a eh, reentrenar la habilidad y lo pasan a hermanos de arma. Simplemente un consejo para que lo tengan en cuenta. Vamos a tirar batalla. A ver qué tal va este tanque en el campo de batalla. Eh, a ver si... Ah, mirá, agarró el toque Listo, buenísimo Estamos en una partida de tier 6, bien Así que bueno, vamos a ver, vamos a darnos Cascasos ahí directamente con Lo que es la eh, Con los pesados acá en la en, en la montaña Seguramente estoy molestando con mi A ver, espérate un segundo, con la cámara sí, Exactamente Ahí estamos, perfecto, ¿no? Va, joya Bueno, vamos, ahora sí le metemos velocidad Fíjense que eh, es un Tiger exactamente como cualquier otro No, no, no, cambia, ninguno, no, no cambia nada, digamos Tiene una penetración de 145 eh, con munición AP Es un cañón de 88 milímetros Es el que tenía el Tigre en la Segunda Guerra Mundial Exactamente, el 88 corto Estamos abandonando la zona de K2. Eso no me gusta mucho porque después nos van a agarrar por atrás. Pero tampoco estoy dispuesto a ir a morir solo. Si va alguno más, me gustaría ir para aquellos lados. Perfecto. Va el KB2 y va el Cromwell también a ayudar ahí a dar una mano. Así que eh, vamos para aquellos lados entonces. No hay ningún tipo de problema. Vamos a ver cómo se... Comporta la munición AP Entonces, 145 no es de lo mejor Para nada, para enfrentarse a los pesados Es una munición que No, no aconsejaría mucho Usarla Ojalá. Y con munición APCR que sí, es muy buena Porque tiene una velocidad bastante Aceptable, vemos si hay alguien por aquí Recuerden que no tenemos una gran visión Allá se cae un árbol, por allí Entonces Vamos a tirar un cieguito, ojo en Cromwell Que se cayó un árbol por ahí ahí se vuelve a caer otro árbol ahí está el AT8 que habíamos dicho, nos cubrimos con un poco los compañeros hay que ver qué más hay por ahí, 3, 2, 1 con munición AP no hace falta, el, el AT es un tanque bastante, bastante durete así que vamos a tener que tratar de cargar APCR y un 150 claro que sí Cerramos la ventícula y el tiro va al suelo Es un tanque bastante preciso No... Vamos a tratar de cubrirnos lo que más podamos Bueno, ahí sí comió el tiro Del KB-2 Está la T-8 tirando desde atrás Lo cual no... Yo no me escondería tanto Sabiendo que el KB-2 ya tiró Vamos a ver si podemos hacer algo, que hasta ahora no, no hemos hecho nada más que tirar daño asistido. Nos comemos el tiro del de 150, que está con un cañón chico. Le apuntamos a su punto débil. Abajo, estás muerto. Perfecto, seguimos avanzando entonces, porque no tenemos nada es por el momento que nos impida hacerlo. Más que el AT-8, que si sigue tirando AP, le va a costar un poco penetrarnos. Recuerden que este es un tanque pesado, pero en realidad es un falso pesado. Nos tiró la arte, me pareció. Sí. Fíjense que la, la batalla se está desenvolviendo muy, muy rápido. No creo que lleguemos a hacer mucho más que esto. Sinceramente os lo digo. Pero es que fue directamente fue una... Acá sí, el AT-8 nos va a dar. Tratamos de cubrirnos con la piedra. Siempre que avancen, traten de cubrirse con algo. No vayan así al descubierto. Acá tratamos de incomodar el tiro del AT. Entonces tratamos de... Si sí, podemos traquearlo. Lo perforamos también. Arriba en la cupulita. No le entramos. Hay un... Eh, la M44 decide estirarnos nosotros como siempre. La Arti focuseándome. No sé por qué. Debo tener un imán para las artillerías. él entramos. tira ah, está con el cañón explosivo. Lo cual no sé si sería lo mejor en estos tiers. Si salís en tier elevado sí sí seguramente no es una mala alternativa pero viéndolo desde esta posición vamos a ver si lo podemos esconder así nos llevamos el asistido también obviamente no lo podemos penetrar es bastante bastante duro eh, para nosotros en nuestro, con nuestro vehículo no solamente el enemigo, el es, sí con nosotros en cascada no sé qué le pasa a este muchacho Tomá, le han volado la munición vamos a Fíjense que no le podemos entrar y a M44 seguramente nos va a tirar de nuevo. 1200 de daño, eh, 550 de bloqueado, 1200 de daño asistido. O sea, tenemos un combinado de 2400 de daño, lo que no está nada mal. No sé por qué estoy llevando a PCR. Ah, por el late. Eh, fíjense que no se mueve del todo mal. Tenemos una recarga de 5.9 eh, y una pegada de 200. Ahí está nuestra querida amiga. Me vuelve a tirar a mí, no sé por qué. Me mató el artillero también Y hemos eh, ganado Nos hemos llevado a tres, a tres muchachetes eh, Recompensa eh, épica recibida Ok, perfecto Maestría de segunda eh, 1438 de daño ¿Qué más reporte? Fíjense que hemos tirado algunas municiones AP Y algunas municiones de oro 50.000 créditos, ¿bien? O sea que entonces hemos ganado 48.000 y hemos perdido 39... Sí, hemos ganado entonces 5600 créditos. No es un tanque para farmear. Ya te digo que no es un tanque para farmear. ¿Cuáles son los tanques para farmear? Bueno, los que tienen buena penetración con la munición estándar. Bien, así para resumirlo, para resumirtelo así, todos los tanques premium que con la munición estándar eh, puedas penetrar bien, son buenos farmeadores, ¿no? Te lo resumo. Eh, dicho eso... Obviamente acabas de tener que tirar oro. salimos con tier 6 y, tu, y no podíamos penetrar a la T Y eso que le tiramos en la cúpula, le tiré abajo, aparecía en naranja, el RNG nos ayudó eh, Fue un 25% menos de penetración Si esto te, te, te juega una mala pasada, tenés una penetración de 108 Que es una penetración básicamente de un tier 4 más o menos Tier 5 ponele Es que no, no, eh, con tier 8 vas a sufrirlo horrores Pega 220, penetra 145. Con munición APCR, eh, penetra unos 194. La velocidad inicial del proyectil es de 930, lo cual no es tan mal. Digamos, no es lo más rápido del mundo, pero no está mal. Es mucho más rápido que la munición AP. Con esta munición AP, tal vez puede que te cueste penetrar un poco, a lo, a, incluso a los tier 6. Puede ser que te cueste. Tenés que apuntar un poco más. Eh, así que si no te gusta perder créditos, este no es tu tanque. <risa> o. Te va a costar un poco. Recarga en 5,91. Pensá que si le ponemos la comidita. Eh, lo cual no te recomiendo que le saques esto. Porque te pueden incendiar de manera... No te digo fácil, pero puede ser que te incendien. Eh, hay bastante probabilidad que te incendien. Pensá que los tigres tienen la transmisión adelante. Acá abajo. Entonces te van a romper la transmisión. Te, alguno que sepa apuntar te va a hacer pollo. Entonces te va a costar eh, en ese sentido. Y te vas a encabronar mucho. Y si tenés una tripo como esta... Más todavía porque no tienen ni eh, la habilidad de bomberos experimentados, ¿bien? 2.16, recargan 5.91, 0.36 la dispersión, que es una dispersión real. Incluso creo que es un poquito más preciso. Podríamos decir que 0.34 podría andar bastante, bastante bien en ese sentido. Creo que sería la, dis la dispersión correcta. Um, puntos de vida, 1.170, porque yo lo equipé con esto. Tenemos un poquito más de puntos de vida, eh, lo cual... La resistencia para un tanque pesado y en este caso que a veces vamos a tener que ver eh, tier 7 y tier 8 Pensá que con esto te vas a enfrentar a veces, no sé si directamente, pero que vas a tener algún defender adelante tuyo Y no vas a, no vas a saber a dónde meterte, eso también es verdad Entonces por eso ganar estos puntos de vida son 110, si no creo que tenía 960 puntos de vida Y acá llegamos casi a los 1200, lo cual no está nada, nada mal estas son las cualidades que nos da, más 65% eh, por ciento de resistencia a la, eh, a la suspensión, 65% al daño por choque, más 20% a la velocidad de la reparación, más 10% a la eh, probabilidad de incendio en el motor. Bueno, está buenísimo. Todo suma. Después como les decía, la potencia específica es de 11.33, eh, tiene una, un, un peso de 57 toneladas, 650 caballos, lo cual le da una potencia, una potencia de eso de lo que dije recién, 11.33, velocidad máxima 40, es un tanque que no se mueve especialmente rápido, no, no, o sea, es bastante, bastante lentardo. fíjate que la velocidad de rotación, 27... Está ahí, media floja El camuflaje no existe, básicamente te van a dar de todos lados Y el rango de visión es prácticamente Inexistente, ahí subimos un poquito La, eh, la tripu Con lo cual, a ver, si le subimos un poco más Le aplicamos el x5 eh, Estamos en 48% Seguimos en 384 metros La radio eh, ahí, ahí 660 metros, puede que te quedes Medio corto, no es la peor Pero casi pero casi, casi. La mayoría tiene 700, 800 y hasta 900 metros algunos. Eh, así que lo normal sería tener unos 700 metros. Esto está un poquito por debajo. Pero bueno chicos, eh, a ver, vamos a ver si le ponemos el onigiri ahora sí. Vamos a verlo full full para que también puedan compararlo. Y tener la imagen de lo que sería el tanque con Tutti. A ver, 0.34 de dispersión bajamos de 0.36 a 0.34 2.04, pega en 5.6 segundos, segundos eh, el DPM es 2.300, esto no cambia eh, potencia específica es exactamente lo mismo, la velocidad de rotación un poquito más, nos da el Onigiri es como que le da un poco de pilas al conductor y el, el rango de visión, fíjese que ya pasamos de 3.84 a 407 metros y recién tenemos eh, la velocidad conciencia de la situación al 48% imagínense entonces si la tuviéramos al 100% más hermanos de armas sería mucho mucho mejor la visión no tiene mala visión este tanque para nada chicos está muy muy bien en ese sentido pero recuerden que eh, no tiene camuflaje con lo cual por más que vos tengas visión si sí podés ver a los enemigos si sí los vas a detectar pero probablemente si tenés algún medio delante que tenga buena visión te va a ver primero él antes que vos lo puedas ver a él. Y si tenés un cazatanques, ni hablar. Mejor escondete porque sos mega archipollo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Y bueno, nada, cualquier consulta me la dejan como siempre en los comentarios. Si quieren que hagamos una review del Panzer 3K. Y bueno, eso. El su85i no lo tengo. Creo que está en la cuenta Sheriff. Me parece, no sé, tendrá que verlo. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau chau.